trazabilidad o seguimiento de las necesidades de memoria en Python. En Python es posible seguir cuáles son las necesidades de memoria a nivel de módulo de las distintas funciones que podamos crear. Para ello, es posible utilizar la orden trace malloc, la cual nos permite la ejecución de una visualización del estado de memoria activo por las distintas necesidades de Python. Este opera de la siguiente manera. Se si importa el módulo trace malloc o trace memory a. Este se puede o se debe inicializar, de tal forma que se puede invocar con la orden start. Esta orden start permite la ejecución de múltiples visualizaciones de memoria, de tal forma que también es posible realizar a lo largo del código distintos snapshots. Estos snapshots son instantáneas de cuáles, de cuáles son las necesidades de memoria en cada momento, de tal forma que con esto podemos visualizar cuáles son los distintos módulos que están activos y cuáles son las, las necesidades de memoria en cantidades de kilobytes, megabytes o gigabytes que se necesitan para la ejecución de cada parte del código. Igualmente, se puede utilizar una serie de visualizaciones de cuáles han sido las, las necesidades de memoria, de tal forma que se pueden realizar una serie de estadísticas sobre estos snapshots o instantáneas y en los cuales se pueden visualizar mediante la orden print, de tal forma que en la parte final de nuestro código podemos añadir la visualización de estas estadísticas para visualizar cómo se ha ejecutado el programa y cuáles han sido las necesidades de memoria en cada momento. Podemos ver cómo esto se utilizaría en un programa. Para ello, podremos utilizarlo en el módulo que creamos previamente, al cual denominamos Hashiator. En él generamos un código en el cual se hacía una lectura secuencial del fichero a la vez que se analizaban los datos, de tal forma que se, se dijo que éste necesitaba una cantidad menor de memoria y que podía generar la cantidad, o sea, podía analizar la información de una manera más rápida o más fluida que mediante la carga del archivo completo. Ahora analizaremos si esto es así. Para ello, eh, distribuiremos este código de trace malloc a lo largo de nuestro código en Haseator, de tal forma que posteriormente este código se ejecute y nos permita visualizar cuáles han sido las necesidades de memoria de nuestro programa Haseator. Distribuyamos estos, estos distintos apartados a lo largo de nuestro código. Para ello, podemos ir modificando los, la parte inicial. Por ejemplo, en la parte de los import podríamos añadir nuestra parte trace malloc, al igual que añadir la orden start al comienzo de la ejecución de nuestro programa como script. Igualmente, podríamos eh, modificar dónde se ubican cada uno de los snapshots, pudiendo... Eh, distribuirlos a lo largo de nuestro código, de tal forma que podríamos eh, incluir las instantáneas en los puntos que considerásemos que pueden ser más conflictivos, como por ejemplo en los momentos de lectura de datos o en los cuales los, los datos de lectura de algunos ficheros han sido cargados múltiples veces. Igualmente, podemos ver que en ocasiones Python necesita una cantidad de memoria que suele ser bastante baja. Esto suele ser porque en los momentos de utilización de muchas de las variables, a la hora de reasignarlas, esta hace una referenciación a los datos, en lugar de hacer una copia directa de todos los datos. Sin embargo, en ocasiones es posible que queramos copiar los datos a otras variables. Igualmente, es posible que en ocasiones también necesitemos una cantidad de me memoria mayor debido a la llamada recursiva a múltiples funciones. Las llamadas recursivas a múltiples funciones eh, pueden dar lugar a que se abran múltiples instantáneas de cada una de las funciones, de tal forma que éstas tengan una cantidad de datos los cuales son, eh, son significativos y estén las múltiples funciones abiertas de tal forma que esperen a, pues, a futuras modificaciones. Sin embargo, es posible también que estas modificaciones futuras no vayan a realizarse. De esta forma, una vez eh, ejecutadas las funciones, deberían finalizarse de manera natural, de tal forma que mediante una orden return estas finalizasen. O, por ejemplo, llegasen a su parte final de ejecución del código de tal forma que llegasen y se ejecutasen de manera que éstas fuesen completadas. Generalmente, es posible la reutilización o la rellamada a otras funciones mediante la orden return y la llamada a la otra función, sin necesidad de que esta llamada a otra función sea previa a la orden return, de tal forma que con la orden return finalicemos la, la ejecución de las funciones. Igualmente, es posible visualizar cómo son las llamadas o la visualización de las distintas estadísticas, pudiendo ver que hay dos tipos de visualización de las estadísticas. Una en cada, en cada snapshot o instantánea, o la opción compare tú, el cual lee dos instantáneas distintas y las compara para observar cuáles son los valores que más han sido modificados. Podríamos añadir una tercera visualización para cada una de las instantáneas que se producen. Ejecutaremos este código, de tal forma que veamos cuál es la salida que produce por pantalla. Podemos observar que también eh, creamos un slip o un lapso de tiempo el cual nos permite en ocasiones que múltiples funciones puedan estar en un estado más o menos estable y nos permita visualizar cuál es el estado de cada una de las funciones ya que en ocasiones es posible que se esté modificando simultáneamente la información y que esto no pueda ser visualizado en un único instante de tiempo. Podemos observar cómo es una línea de, de visualización del snapshot, viendo que este tiene un, unos datos de, acerca de cuál es el módulo que se está analizando en, en la memoria. Igualmente podemos observar cuáles son las necesidades de memoria y el número de recuentos que se ha utilizado para la obtención de ese valor. Igualmente, existe un valor medio, el cual es el valor medio de, de todas las necesidades de memoria activas en cada momento o en cada instantánea. En general, este valor medio es el que se necesita para la visualización de cuál es la necesidad de memoria RAM para esta función. Podemos observar que se han visualizado otra serie de funciones las cuales estaban también, o módulos los cuales estaban también activos en la ejecución de esta función. Por ejemplo, el módulo malloc el cual se estaba utilizando para la visualización, también muestra cuál era la memoria que necesitaba para su ejecución. Igualmente, existían otra serie de módulos que estaban cargados simultáneamente y que necesitaban una cantidad de, me de memoria. Podemos visualizar cuál era el, el Snapshot 2. Podemos visualizar cuáles cuál eran las diferencias entre los distintos entre las distintas medidas. Por ejemplo, entre el Snapshot 1 y el Snapshot 2 habría una diferencia de necesidades de memoria RAM de 1640 MB, lo cual es una cantidad de memoria significativa. Podemos visualizar cuáles eran las necesidades de memoria del Snapshot 2, en el cual denominamos Top 10 2, viendo que este una necesitaba una cantidad de memoria RAM de 1640 MB. Podemos ir a la visualización del Snapshot 1 y visualizar cuáles eran sus necesidades de memoria viendo que este únicamente necesitaba 355 kilobytes para su ejecución, viendo que esto es una cantidad muy inferior de memoria a la cantidad que se necesitaba mediante la carga completa del archivo para su análisis del hash de una manera global.